Buenas noches amigos y amigas, os doy la bienvenida porque soy de CEGIN y en nombre del Consejo de Defensa del Noroeste a la charla-coloquio que proponemos para informar a todas las personas presentes y a los telespectadores de las graves consecuencias que tendrá la reapertura de las minas a cielo abierto en la zona de Gilico, en el término municipal de Cejín, pero cuyos impactos serán para los habitantes de la comarca y sus pedanías e incluso más allá. No olvidemos que el primer gran impacto, incluso antes de que eche a andar, será el desagüe con el correspondiente arrastre de los metales pesados que reposan en el fondo de la laguna que se generase por una riada hace más de 30 años. Aguas cuyo recorrido sería el río Kipar, el río Segura y, por último, el mar Mediterráneo. Nunca pensé que me vería aquí, teniendo que defender mi derecho a la vida y a que no resulte aún más dañada mi salud y la de todas las personas de mi pueblo y comarca. Desde mi trabajo como profesora pude desarrollar la vocación que siempre he sentido hacia el conocimiento y sobre todo hacia la infancia y juventud de mis alumnos, pudiendo expresar valores entre otros, amor, respeto y dignidad humana. El conocimiento nos protege de la manipulación de aquellos para quienes solo somos objetos de consumo y cuyo fin es ganar millones de dólares o euros intentando hacernos creer que necesitamos algo que enriquecerá a nuestra comarca, ocultando que nos llevará a la enfermedad y la ruina me niego a aceptar que los metales pesados producto de esa extracción minera que son tóxicos para la vida humana sean la única alternativa ojalá seamos capaces de valorar la salud que nuestro patrimonio natural, la hermosa naturaleza que rodea a nuestros pueblos, la que nos permite desarrollar la vida de nuestros niños, que pueden saltar, correr, practicar deporte a pleno pulmón a lo largo de su vida y a nuestros mayores, cuidarla y protegerla. Para que sus nietos la disfruten y la trabajen con el mimo de quien sabe que ofrece lo mejor a los suyos, generación tras generación. Hay alternativas basadas en la naturaleza, como hiciera Cabárceno, que restauró su mina, como la de Gilico y convirtió con fondos europeos, y además hoy se le suman los fondos para frenar la despoblación, y esa mina cántabra se convirtió en el famoso parque de la naturaleza de Cabárceno, proporcionando así trabajo estable y de calidad, salud y prosperidad a la comarca sin destruir. Tenemos el privilegio de beber agua, regar la tierra, abrir un grifo y poder bañar a nuestro bebé en aguas tóxicos, Y no tenemos necesidad de ver nuestro paisaje devastado, lleno de escombros a un lado y otro para valorar el tesoro del que nunca debimos desprendernos, y del que ya no habrá vuelta atrás. No tenemos un problema, no queremos que nos creen un problema tóxico, con los metales pesados que respiraremos y afectarán al resto de nuestras vidas para siempre. Es la amenaza más grave desde el fracking. Todo ello envuelto en un precioso lazo brillante para que nos creamos que un caramelo tóxico y amargo está dulce. Y sin más dilación, tengo el honor de presentar a cuatro expertos muy comprometidos en la lucha por un mundo donde naturaleza y relación humana son protagonistas. Están aquí de manera altruista y desinteresada. Van a explicar lo imprescindible que debemos saber y posteriormente contestarán todas las dudas que planteen los asistentes. Son... Don Pedro Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente, 1998. Presidente del Consejo de Defensa del Noroeste, con una actividad imparable académica, universitaria, activista, autor de muchos libros y columnista en la prensa, por citar solo algo de su larga y rica trayectoria. Don Alfonso Sánchez Marín, actualmente profesor del Instituto de Educación Secundaria Pérez Chirinos de Caravaca de la Cruz. Vicepresidente del Consejo de Defensa del Noroeste. Destacado, estudioso y hombre muy activo en la lucha por la naturaleza en el Noroeste y la región de Murcia. José Matías Peñas, lo veremos a través de las tecnologías, geógrafo y doctor en Minería y Desarrollo Sostenible, investigador de la Universidad de Murcia, en Francia. Y doña Lucía Nicolás Perea, enfermera especialista en Sanidad Pública, Educación para la Salud y miembro de la Plataforma de Afectados por las Explotaciones Mineras, Peña Zafra, Balonga y Kivas activista y afectada por las minas a cielo abierto de Fortuna y Habanilla, y perteneciente a la coordinadora que une las plataformas de este tipo de extractivismos, y se llama Coordinadora A por el 45, que significa que se debe cumplir el artículo 45 de la Constitución Española, que dice, hay que garantizar... Un medio ambiente saludable a las poblaciones. Y sin nada más, les dejo con ello muchas gracias. Sí, José, pues ya puedes. El último. Bueno, eh, o lo dejamos para después, ya podemos ver si te va el tema de sonido. No, no bueno. Eh, a ver, eh, no quiero. Mi idea era. Tengo una presentación preparada que, que considero interesante para poder ilustrar cuáles son las consecuencias de, que ha tenido la industria extractiva de la minería metálica en la Sierra Minera de Cartagena, la de Unión. Es un poco larga, no voy a comentar todas las diapositivas, pero. Es la misma, digamos, presentación que realicé en la Asamblea Regional hace ya casi cuatro años, cuando se adoptó por unanimidad de, de la Asamblea del SEPODER Legislativo el aprobar eh, una serie de actuaciones encaminadas a eh, pues eso, mitigar todos los daños que padecen las poblaciones eh, de la Sierra Minera de Cartagena. Y que bueno, que cinco años después de esta. De este mandato de la Asamblea Regional al gobierno, al gobierno, al Ejecutivo, eh, pues insistimos todavía que no se ha hecho absolutamente nada y mucho me temo que, que, que no se va a hacer. ¿no? Entonces, si os parece, como creo que está vinculado un poco con lo que, es, eh, lo que habéis solicitado, que hablar un poco del impacto que tenía de la minería sobre la salud de estas poblaciones y indirectamente, eh, también nos afecta a vosotros que consumís productos de de la zona sur del campo de Cartagena pues la voy a pasar muy rápido y si veis que me extiendo pues me eh, pegáis un toque y me decís que y si hay preguntas, eh, a mí lo que me gustaría responder es al mayor número de preguntas posible, eh, que hubiera por parte de, de los participantes de la audiencia de, de, el, de la charla eh, entonces si os parece pues bueno, ya si puedo compartir pantalla si me deja y os ilustro simplemente que, que cuál es la situación actual que hay en, en donde en Asia la minera de Cartagena lo ¿no? Y para compartir pantalla, lo había visto por aquí. aquí. Ah, me pone que está inhabilitada. ¿Eh? Eh, ¿Podéis habilitarla para que yo comparta la pantalla? Pues Compartir, aquí será, ¿no? ¿Ahí? No, el no ah, participante ¿Aquí no? Ahí, ¿no? Ah, participante Sí, pero cuando se iba ¿No me que Que se escuche por la ¿eh? Ya, ¿Es que se, vea, se vea? <risa> no parte que de... esto me va a dejar. Sí, sí, sí. Te deja que no me acuerdo de nada aquí. María, no te acuerdas. Bien. Compartir Sería yo, ¿no? No sería. Bien. No, sí, pero es que... Varios partidos. Sí. A ver, vale. Ya. ¿Te deja ya? ¿Te deja? Eh, sí. Vale. Así así sonido no... Tengo, estoy teniendo una bronquitis, pero bueno, hago lo que puedo porque por me escuchéis. Bueno, el objeto de esta presentación era poner en evidencia o explicar cuáles son los daños de la arteria metálica que estamos sucediendo en, en las poblaciones de la situación del real en la escalamina de Carpacinalorio. Y todo surge a partir de, de esa duda. Los trabajos de investigación que he venido desarrollando eran si realmente la existencia de una ingente cantidad de mineros eh, provenientes de tanto de la extracción como del tratamiento posterior y del mineral eh, dan lugar a una transferencia a las poblaciones infantiles que se encuentran en, en estos emplazamientos, en, en estas localidades. La respuesta desde el punto de vista de la ciencia es claro sí. Y bueno, esto no lo voy a poner, pero eh, quizá le doy un momento mientras hablo, se oirá un ruido, pero podéis haceros una idea de de dónde llegan los dixiviados ácidos y las sustancias peligrosas en el, en el llano del real. ¿no? Eh, es normal que las poblaciones eh, se encuentren afectadas por metales pesados y tenemos en cuenta, como podéis ver en la fotografía, que estos depósitos de residuos peligrosos eh, se encuentran desprovistos de protección, de señalización, etc. y albergan sustancias que contienen elevadas concentraciones, para mí ya no son tan elementos trazas como determinamos denominamos científicamente, sino que son de, de, de, de, pues eso, pues, macroelementos en todo sentido, ¿no? por, por la concentración que tienen. Por ejemplo, estos niños están jugando sobre un depósito de residuos que no tienen ni más ni menos que la maravillosa cantidad de 160 miligramos por kilo de arsénico en forma de sal, como arseniato arsénico. También tienen unos 9 miligramos por kilo de zinc, 231 mil de hierro, la de azúcar, etc. Por tanto, a la vista de la posición que tienen, de las manos, de la actividad deportiva que están haciendo, en bicicleta, etc., pues es obvio que están expuestos a estas concentraciones y que, por supuesto, esta concentración está pasando a su organismo y va a tener unos efectos eh, significativos en las posiciones eh, crónicas a los, a los mismos. ¿no? Por tanto, debemos estar preocupados, y la respuesta es sí ¿no? Nada más que en el llano del real, de, de la situación del real, de, de una población infantil de 92, eh, de 92 niños, eh, eh, eh, podemos decir que, que el, el, la media que obtuvimos de la concentración de arsénico en la orina fue de 42,28 gramos por creatinina en la población control que la tomamos en Cartagena de a pues, esta concentración era de 7,33 microgramos por, por microgramos gramo de creatinina mientras que la dosis máxima permitida para un trabajador expuesto a una fuente de arsénico a un de arsénico se tiene en 35 microgramos por creatinina yo creo que todos sabemos lo que es el arsénico, falta a discutir, eh, es una sustancia cancerígena, así declarada por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer y que bueno, es algo que no está en nuestro organismo y por lo tanto es tóxico. Eh, en este mapa, en este simple mapa, hemos ubicado eh, la dispersión del arsénico, eh, creo que es arsénico, si no me equivoco, sí, en el arsénico plomo, no recuerdo, no, arsénico, en el llano del veal y. Las isoconcentraciones que no son bajas, el valor máximo está en 3.000 miligramos por kilo en fracción de polvo respirable y el valor mínimo está en 800 o 800, 900 miligramos por kilo. Eh, en rojo lo que podéis ver son el número de casos activos que se localizan ahora mismo en una población que tan solo tiene 1.200 habitantes. Esto es, eh, que podemos hablar de una tasa de cáncer de un 7% frente a la media regional eh, se sitúa en un 0,4%, por tanto creo que es un efecto más que evidente, ¿no? aunque traten de encubrirlo desde la Dirección General de Salud Pública con el nivel de pobreza de la población, cosa que no es, tiene algo que ver, pero no es de todo cierto eh, atribuir el desarrollo de estas enfermedades a personas que tienen menos poder adquisitivo o que son pobres o que, como ellos llaman, o han llegado a llamarlas en las más son burros o altos inmureños. Otro dato significativo de las posiciones dos metales en plomo, es que en un colegio donde hay aproximadamente 250, 250, 250 niños eh, matriculados que asisten a clase a diario, un 21% de estos niños requiere, según las evaluaciones realizadas por el equipo, por el equipo psicopedagógico del centro, de necesidades educativas y especiales. Y la, por necesidad de educativos especiales se entiende como los apoyos de acciones educativas derivados de discapacidades o trastornos graves de la vida. Precisamente el plomo, que es uno de los elementos que se encuentran presentes en, en, el, en, el, en el medio de vida de esta población, pues uno de los efectos más significativos que tiene son el desarrollo de trastornos en el desarrollo neurogenerativo. Por tanto, creo que existe una conexión eh, lo suficientemente importante como para que se despierten algún tipo de algún tipo de alarmas. Aquí, como podéis ver, las conclusiones de un estudio sesgado por parte de la, de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la, de la Comunidad Autónoma de la, de la Región de Murcia, concluye que dice que vivir en la sierra minera de Cartagena a la Unión eh, no implica mayor riesgo que vivir en zonas alejadas de la sierra minera. Claro, esto, para esto hay que bucear en ese estudio y determinar cómo se si hizo el estudio. Si tenemos en cuenta que que la población muestra que se, que se alcanzó en el Día Narveal llegó a los, a los 16 niños, pues lógicamente no es que sea muy representativo, que por ejemplo, a los 92 que analizamos nosotros en nuestro estudio. Y aparte, dentro de esas 16 personas que participaron, la característica es que estas personas eran conscientes y en ellas se produjo un cambio en la conducta desde que tuvieron conocimiento del riesgo que suponían estos residuos, realizando medidas correctoras, por decirlo así, o de la conducta de los niños, y previniendo eh, al máximo posible la exposición eh, En la sierra existen multitud de, de, de focos de, de, de contaminación. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es un depósito de residuos de lodos de la contaminación diferencial. Vendrá eh, a ser, hay que hablar ya de tejín e introducir un poco de tejín, eh, quizá uno de, estos, de los depósitos que se formen se llega a realizar la fracción de la magnética, es un depósito como este. Eh, estos depósitos son los rechazos una vez que se ha producido la concentración del mineral en el proceso industrial. Eh, lo importante de estos depósitos, la importancia que va a tener va a radicar de, de las características ¿Sí? de los materia de, de, de, de material rechazado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en un, esto es un ejemplo simplemente, os he aplicado la zona de las sierras, una pequeña fotografía de un lavadero tradicional de explotación diferencial que no sí. vamos a presentar. Y en definitiva, el, el panorama que nos ha dejado esta de minería mecánica en ¿eh? la sierra Minera de Cartagena de la Unión pues queda reflejado un poco en este, este mapa, eh, a grosso modo, donde podéis ver en rojo lo que son depósitos de residuos de la explotación diferencial, en amarillo bacias que son los son los depósitos de. De las escombreras que conocemos nosotros los huecos de excavación como el que hay en el Cine, en el las monteras son acumulaciones de óxido material que en un momento determinado podía ser recuperado y se colocaba para esperar al avance de la gente y poder recuperar los metales contenidos en ello y luego tenemos escorias, escorias de pico. y en blanco pues todo lo que son los núcleos urbanos que se encuentran afectados me, hace, me llama la atención este mapa porque la prelación reciente que ha realizado eh, la comunidad autónoma a la hora de realizar actuaciones eh, tendentes a la corrección de los, de los riesgos mineros pues curiosamente fijaros dónde está el llano del Real el estrecho de San Ginés el estrecho de la Unión, la con los urrutias, o los nietos con la universidad que ganan de usar por un de residuos peligrosos que se encuentra ubicado al, nor, al, nor, al nor, noroeste del campo de bueno, esto es una cartografía más de detalle, más ampliada, donde se puede ver ya con mayor división eh, cómo se encuentra rodeada la población de la edificación, el de árboles, de, de residuos, residuos. Aquí otro detalle, ya más concreto, donde bueno, pues podéis observar en verde depósitos de residuos que fueron restaurados en la década de los 80. ...y que en la actualidad vuelven a encontrarse contaminados... En Jairis, lo que es una contaminada... ...está es la famosa con Santana de los Blancos... ...que pretendían continuar con proyecto de exploración... ...a faltar hasta una línea de 500 metros... ...en dirección a San de ...en azul tenemos escombreras. ...estos colores naranjas que hay aquí... ...son depósitos con sitio de la población diferencial... ...esto es el caso famoso de la balsa Yen... ...esta es la balsa Yen de la que tanto se habla... ...que fue trasladada por esta pista minera... hasta alcanzar este depósito... ...este, este vertedero de aquí... ...que era una antigua corta de excavación... ...que es la, la corta de los blancos... ...y en la actualidad... Eh, ...este... ...la eliminación o la restauración... ...de este depósito de residuos... ...ha dado lugar... A, ...a nuevos focos... ...tenemos lo que es la base solar... ...que está contaminada... ...lo veis en breve... ...en eh, eh, prensa... O sea, los resultados de los análisis ...realizados por, por el Seprona... Eh, ...las pistas mineras por las que fueron circulando, que, como se si cumplió la declaración de impacto ambiental, los residuos se fueron depositando por doquier, al no cubrirse las, las bañeras y los, y los dumpers, el propio depósito de residuos peligrosos, y otro depósito que apareció aquí misteriosamente, que, del que todavía no se ha hablado, pero en el que fueron a parar parte de los residuos de la base. O sea, esto es como el diálogo de la multiplicación de los panes eh, Querían solucionar un problema y al final han generado cuatro problemas y de gran magnitud. Y, y cuando hablo de magnitud, eh, aquí pongo un poco las cifras de, de lo que, del total de residuos que tenemos en el Arco Sur, en la escala minera de Cartagena La de Unión. Y me gusta comparar esto con, con dos grandes vertidos, porque este que está aquí, voy a moverlo, es lo pollo es muy poco conocido, pero fijaros la extensión que tiene, son 2,6 kilómetros de, de longitud del delta interior que se forma por 1,9 kilómetros de, de largo, del ápice al, al frente distal de, de, este, de este sistema de detalle. Si lo comparamos con Portman, pues tampoco vemos que es mucho más grande, su superficie es mucho más grande. Con esto lo que quiero decir es que realmente no importa el volumen de residuos que se genere, sino la superficie, el espacio que se encuentra ubicado por los residuos. Y esto porque es porque realmente los procesos que van a dar lugar a la dispersión de los metales pesados van a estar condicionados eh, por la superficie reactiva, es decir, por la superficie de los residuos que se encuentran expuesta a los agentes meteóricos, agua, agua, aire, eh, perdón, el agua, la acción microbiana y, y el aire, claro. Las restauraciones que se han hecho, pues aquí os pongo un ejemplo, se ha publicado todo, son restauraciones que en la actualidad, pues, como podéis observar, vuelven a estar otra vez contaminadas, de hecho... El, el nivel de contaminación es tan grande que recientemente casi todas las especies vegetales que fueron introducidas están moviendo al entrar en contacto a las raíces con la naturaleza de es decir, Lo único que se hizo fue añadir una capa de tierra vegetal sobre las mismas para estas especies. Eh, otro de los riesgos que entrañan estos depósitos de residuos pues es, son los riesgos estructurales. Eh, a mí me parece que sería muy importante actuar en este depósito de residuos, en Marqués de Texas. Y sin embargo, es uno de los últimos en los que se va a actuar. Aquí podéis ver que había transmundimiento de falla del depósito y esto vierte directamente agua salada hacia el Mar Menor. Lo más curioso es que fijaros lo que tenemos aquí. Estos son los famosos cultivos de la zona sur del Mar Menor, que hasta el momento nadie ha dicho nada de todos estos cultivos y del riesgo que presuponen para la salud. En un trabajo que realicé en el año 2019, antes de venir a Francia y que hemos terminado aquí, Hemos realizado un análisis de aproximadamente 150 lechugas y otras especies vegetales y los niveles de contaminación de las mismas superan los límites máximos de la directiva europea que establece, eh, que fija los parámetros, los valores máximos de, de metales pesados en, en, en verduras y en, en hortalizas. Otro de los ejemplos claros de la dispersión de los metales es el caso que conoceréis seguramente de, del colegio Sanzines de la Jara, recientemente archivado por los de Cartagena, que se encuentra en recurso de, de reforma, en el que se encuentra personal de con que en acción y en el que participo como, como técnico. Y bueno, pues, eh, aunque parece que fue un escándalo, pero claro, no es un escándalo cuando vemos la tabla de valores, y observamos que los niños están expuestos a un, 4 por, a un suelo que tiene un 4% de plomo. O sea, esto es un escándalo. En Francia, por ejemplo, un colegio que tiene 50 miligramos por kilo de plomo automáticamente se cierra se paciente y se O acordaros del incendio de Notre-Dame, cuando se incendió Notre-Dame, eh, como consecuencia de la fundición del plomo de las vidrieras, pues se cerraron todos los colegios de la periferia hasta que se... Ah, ¿Dicen que acabe? Que se... bueno, pues que se que se eliminen esos, esos residuos, ¿no? Paso rápido simplemente. Esto es lo más importante, son los procesos de alteración, de oxidación de los sulfuros, son imágenes de, de muestras de sales metálicas de las que hablo muchas veces, que tienen unas peculiaridades tanto, tanto, importan, tanto eh, importantes para la salud pública, por su carácter soluble y su fácil dispersión eólica hídrica. Y son, les llamo criptoprocesos porque realmente no se ven. O sea, solamente se ven cuando se pisa y se siente que se está pisando una superficie, una superficie acolchada, ¿no? Bueno, son más ejemplos de, de procesos de, de dispersión, restauraciones que se han pagado. Con el eh, José Manuel, perdona, en cinco minutos se corta y como no es la versión gratuita, tenemos, la reiniciamos sí. y seguimos. Si sí, tienes sí. que. No, no, intento... Voy a pasar rápido, Es, es mucho de lo que puedo hablar y tampoco, no, no quiero tampoco extenderme, Prefiero que me preguntéis vosotros sobre, sobre estas cosas, ¿no? Eh, eh... La, la pregunta es al final. La pregunta al final. Pero yo te no, tengo... Te, tú te reinicia, y yo también. Para continuar. Pues, Nos reiniciamos en siete minutos. Sí. Termino... Y bueno, voy terminando. ¿no? Porque todos son ejemplos un poco de, de lo mismo, de lo que puede suceder en una zona que o se va a practicar una actividad minera no controlada, y sobre todo como una administración autonómica con ese carácter permisivo y que falta esa función de, de vigilancia eh, tan acusada que es la que da lugar a que se produzcan estos desastres estos desastres ambientales. ¿no? Y no sé, es que no sé, no puedo seguir hablando, podría hablar muchas horas, eh, este es un ejemplo de una, de una corza, de la costa de Sultana, como veis no hay ningún tipo de subvencionamiento ni de saneamiento la gente que anda por aquí, minados que están sin simbalizar los procesos de dispersión eólica de, de los residuos o de las escombreras o de las sales eh, pues, pues aquí se ve perfectamente lo que nosotros conocemos como colsakeran eh, el simple tránsito de las motos que actúan estos espacios o los vehículos y detrás va una persona corriendo pues ya está inhalando este polvo que en este caso tiene cerca de pues, pues, un disparate de plomo, de arsénico, de cadmio, de níquel de manganeso de cobre, etc. Estos son modelos de dispersión de los contaminantes hasta dónde llegan los contaminantes del depósito de residuos de los blancos, que es un modelo que dice para, para las diligencias que siguen en la de 4, es un modelo de dispersión de contaminantes, y lo que vemos es que eh, el resultado del no sellado de ese depósito de residuos ha tenido un alcance, que es la zona visible, es lo que podemos ver. Es decir, toda la superficie que no está de color negro son los sitios, las áreas, a las que la, la dispersión del polvo ha afectado de forma directa por deposición o por, por los otros mecanismos de transporte de las, de, las, de las partículas. Son imágenes del polvo de lo que hay dentro de las casas, o sea, cómo el polvo al final acaba de entrándose dentro de las, dentro de las, de las, de las viviendas. Aquí podéis ver ejemplos en el patio infantil, eh, los cultivos agrícolas. Esto es un estudio publicado de la deposición atmosférica de plomo, manganeso y arsénico. Eh, mapas de, de, de, de accesibilidad de, de arsénico por ejemplo en Llano veales es decir el porcentaje de arsénico que, es, eh, que se encuentra en una forma accesible tras inhalación en la región pulmonar ejemplos de, de lo que actualmente los, los, cualquier persona que vaya al Llano alveal y que va no a de un, un, un, un columpio de una mesa, de una silla porque va a comer pues en su mano arrastra 110 miligramos por kilo de cadmio, 3.674 de plomo, manganeso, hierro, titanio, vanadio, etc. Eh, bueno, más análisis de, de diferentes emplazamientos, llegando hasta los nietos, eh, las, las concentraciones, las correlaciones especiales con las distancias, la dispersión hídrica, que hay un ejemplo de evolución de la erosión de estos residuos. Como podéis ver, eh, los depósitos se colmatan prácticamente tras una lluvia de cierta de cierta intensidad, de 60,50 60 por, por metro cuadrado y una tasa de 2,14 kilos al año de residuos peligrosos que son transportados por las ramblas al mar menor, si multiplicamos los 22 millones de metros cuadrados 300, kilos pues tendremos el total de residuos que anualmente van llegando al mar menor siempre que estemos en periodos un ejemplo de transporte con la rambla de Mendoza hasta su desembocadura en el Saladar de los inversiones pues a nuestro pues no se le ocurre nada más que eh, hacer parques infantiles como el que lo robaron afortunadamente, de gracias a los ladrones, porque lo robaron este parque infantil, sobre un depósito de residuos peligrosos, o una zona verde para pasear directamente sobre los residuos, o restauraciones que como veis no han marido nada, tenéis la restauración en el año 2006 y en el año 2018, y mirar la gente cómo pasea junto a estos residuos, ¿no? o cuando llueve, los residuos son arrastrados y llegan hasta los propios... Hasta las propias floraciones, o sea. Eh, José, eh, si puedes ir abreviando sí, no, y luego ya al final. Sí, sí, sí. Sí. Yo lo doy en el mar menor pues lo mismo, o sea, al final que lo que tenemos en el mar menor no, es un tercer de residuos peligrosos, eh, donde se alcanzan concentraciones superiores a 3.000 gramas por kilo ...las la sub medusas o contaminadas, viviendas que tienen fallos estructurales como consecuencia del relacionamiento de su superficial, eh, eflorescencias hasta en el propio consultorio médico de precipitados de zinc y cadmio. Eh, bueno, eh, en definitiva eso es un poco lo que, los efectos eh, que podéis ver de, que hay eh, de, de una minería metálica practicada de forma anárquica sobre la cual la Administración Autonómica ha, ha presuntamente faltado a una diligencia debida en la obligación de controlar estos espacios, en exigir a los propietarios de estas minas que están activas, no están eh, abandonadas como se habla porque no se ha producido la caducidad de la concesión a ejecutar las, condición, las restauraciones ambientales que exige la ley de minas, el reglamento de desarrollo y el actual decreto 975-2009 de, de las instalaciones activas y que a vuestra disposición para preguntas. Vale, pues mucha, muchas gracias, José. Eh, la verdad que no ha ilustrado muy bien, pero no. Tenemos que pedir disculpas porque nos fallaba aquí un poquito el, el sonido, hemos hecho un pequeño apaño y al final, al final creo que se ha oído, se ha oído bastante bien. Pues nada, pues continuamos. Supongo que tú puedes escuchar bien, me imagino. Bueno, lo que yo tenía a mano de esto en relación con la mina y con el extractivismo es un, un curso que yo di en mis estancias de Guatemala sobre economía y medio ambiente y concretamente esta parte es sobre el extractivismo minero. El extractivismo minero se llama extractivismo, es un término que ha ido acuñándose pues, como, casi como ideología Debido a la, a la expansiva actividad de minería en todo el mundo Antes de nada os diré que la minería internacional Los grandes negocios, las grandes inversiones Están muy, muy concentradas en, en unas empresas Todas son anglosajonas Son un grupo de empresas estadounidenses, británicas, australianas y canadienses ...que no sé por qué, por azares de, de la historia y porque son cuatro, habría que añadir Nueva Zelanda... ...esos cinco países que van a lo suyo y que controlan de alguna manera también la política internacional... ...que nos espían a todos, son esos Five Eyes, esos cinco países que, anglosajones, blancos, muy blanquitos... ...que, que les gusta espiarnos y, y en fin, es una suerte de, de poder blanco, de superpoder blanco por encima de las organizaciones internacionales. Bueno, entonces, eh, rápidamente os... A ver esto. ¿Cómo se emplea? ¿Cómo se emplea? No te vayas, Alfonso. Ahí sí. Bueno, eh, y lo, lo más importante, eh, lo primero que tengo que decir es que una explotación minera en general, y bueno, en general siempre, una explotación minera no... Eh, supone desde el punto de vista económico eh, su, su explotación, su actividad, vivir del capital, no de los, del, del vivir del Estado, del no del capital. Es decir, que estamos, estamos eh, aquí aniquilando un recurso que no se va a reproducir. El, un buen negocio sería el que vive de los intereses, de los réditos, de lo que se, se renueva cada año, pero no de la base, del capital, del objetivo, de lo que no se va a renovar. Bueno, la minería pertenece a ese mundo físico de lo no renovable. Por lo tanto, cuando, cuando hablamos de producción minera, estamos aludiendo a un disparate. No producimos, no se puede considerar producción, es un saqueo, es una economía de aniquilación. Porque los yacimientos no se renuevan. Ya sabéis que en la jerga minera, eh, yo lo recuerdo de cuando todavía teníamos minas en la cuesta de Gol, de, de, de, de Galena, de Plomo y de, de zinc, que se utilizaba el término de, de criadero. Y es que si os acordáis de aquellos intelectuales y, y médicos y, y sabios del siglo XVI, por ejemplo, por ejemplo para eso. Eh, se creía que la minería, que los yacimientos se, se recrecían y se reanimaban y no se agotaban. Bueno, de ahí viene la idea de criadero, de criadero minero, ¿no? Bueno, pues nada de eso de realidad, simplemente estamos aludiendo a un mundo de, de negocios en el, en el que se trata de explotar en el menor tiempo posible con una mayor relación de extracción posible. Así que son procesos orientados al agotamiento, es una economía productiva solo, en lo contable o en lo crematístico pero no en lo físico y es una economía eh, en consecuencia antieconómica por eso el título de mi intervención sería ese extractivismo económico, economía de saqueo de saqueo, de aniquilación bueno eh, ya sabéis que aquí, bueno, la minería de esta de hierro, lo, el hierro son cuatro o cinco minerales, lo que se va a hacer aquí es es eh, eh, aglomerar o concentrar o, en fin, preparar un mineral de hierro, ¿no? el hierro el hierro metal, es un mineral que en este caso es óxido porque es magnetita. Los hay que son hidróxido, el que hemos exportado, vamos bueno, hemos exportado, el que hemos, el que se ha exportado por águilas de 80 años, pues ha sido limonita, era hidróxido, el que venía de la sierra de Filabres y también de la sierra de, de, de, de la, el cerro del Alquife detrás de Sierra Nevada. Bueno, en la actividad minera lo primero, claro, es evaluar el recurso. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Por dónde voy? ¿Me he pasado bien? Como no voy a leer todo, pues con que me oigáis... Ahí... No sé, el siguiente. el siguiente. Evaluar el recurso no es nada fácil. Cuando nos dicen que, que ahí hay un, un potencial de 30 40 millones de toneladas, pues es decir por decir. Realmente no creo que hayan evaluado bien el, el recurso, porque además esa evaluación depende de tantas cosas. En definitiva, decidir los años de explotación y sobre todo la, la, el, el ratio, la, la, la extracción anual, pues eso depende de muchos cálculos, diríamos, y de muchas variables, que además van cambiando con el tiempo, porque no es muy fácil conocer el interior de la Tierra, y sobre todo conocer aquello que queremos, que queremos utilizar y, y, y explotar. Nos valemos, bueno, bueno pues de, de, de analizar las las condiciones eh, fisicoquímicas y, y sobre todo supongo que tendrán que aplicar un complicado modelo matemático para evaluar el recurso, pero sobre todo para evaluar la intensidad de la extracción. Las, eh, bueno, las operaciones mineras son largas, complejas, dependen de... Bueno, son bastante comunes, la mayoría de ellos, pero claro, dependen del mineral que haya que trabajar primero, eh, bueno hay que distinguir si hablamos de galería o de explotación hacia el abierto como es casi todos los casos y que son los más dañinos naturalmente porque son también los más baratos eh, ya sabéis, ya no hay mineros eh, hay minería pero no hay mineros un minero es una cosa muy seria como diríamos eh, un poco de broma eh, la minería y el minero es una cultura y es un modus vivendi y es un mundo relativamente aparte y es, un, y es, un, es una, una cuestión muy épica no hay más que eh, prestar atención a la minería del carbón de León y Asturias es todo un mundo cultural y es algo importante la extracción a cielo abierto pues es el trabajo de unos gruistas o de unos palistas o de unos eh, choferes o de unos, en fin, ahí no hay ninguna gracia minera ni hay, ni hay sueldo de minera tampoco por eso es tan barata la extracción a cielo abierto bueno, hay que evaluar los, los contenidos de ese mineral hay que, Y sobre todo hay que llegar a la producción de concentrados eh, Que es lo que se va a suministrar Los concentrados, parece que lo, lo he añadido lo una La única cosa que he añadido Pero en fin, los concentrados es el producto final Es decir, el mineral óxido, carbonato, sulfuro o hidróxido Aquí va a ser óxido El mineral que de, en forma de peles, de briquetas de, de, O con una sinterización eh, De bolitas más o menos O de, o de un, una forma manejable lo que va a salir por el puerto de Cartagena dice esta empresa y lo que va a ir al alto horno para que, se convierta, eh, para que se desprenda del óxido del hidróxido, del sulfuro se convierta en hierro, en hierro metálico y en el acero que es lo que se utiliza vamos, en el alto horno y luego la, y luego la, la transformación cuando dice el alcalde no, el empresario en tal Ojeda que el valor añadido de la minería de Cejín va a quedar aquí y que va a ser de no sé cuántos euros por tonelada, pero es que no sabe lo que está diciendo este tipo. Este tipo no sabe lo que dice desde el principio. Es demasiado listo, se cree que es demasiado listo Germán Ojeda. Y entonces ha empezado diciendo tonterías como es eso, el valor añadido. El valor añadido será lo que se deduca de, de, la, de la conversión en hierro y de la industria de transformación de los objetos que se transformen con eso. No, no del trabajo de los choferes que lleve, como dice él, de los choferes que lleven el mineral a Cartagena bueno, así que luego está el problema del reciclado, de las recuperaciones pero en fin, sobre todo, sobre todo estas explotaciones son muy, muy hambrientas eh, de recursos básicos de agua, de energía, tanto eléctrica como, como petrolífera y por supuesto de muchos productos químicos físico-químicos, pero no claro, nos preocupan los químicos que hay que utilizar en el proceso, sobre todo en las fases finales, en el, en el en fin, cuando ya hay que separar las últimas fracciones del mineral, porque lo primero es la roca, viene la trituración, luego viene la separación más o menos de machaqueo, en fin, eh, funciones mecánicas y físicas. Entonces, luego viene eh, generalmente un lavadero en el que bien por magnetización, bien por, por gravedad, pues vamos a ir separando, en función de la densidad, claro, el, el, el mineral con hierro de, lo que, de la ganga, de lo que no es, de lo que no tiene hierro. Bueno... ...y en consecuencia del impacto ambiental, pues claro, eh, dependen, de, dependen de, lo, de lo que se utilice y, de, y del y de la, el circuito, digamos, productivo en la mina. Por supuesto, lo, lo más importante es, el, es, es el, el medio hídrico, tanto los, los cauces superficiales como el, el acuífero, por supuesto, es el, el primer problema... ...y lo que, y lo que subleva, eh, en primer lugar, a todas las poblaciones del mundo entero que se sublevan contra la minería... Esto nos toca a Europa y sobre todo nos toca a España, pero, pero realmente es un cuadro tercermundista, digamos. Eh, parecía que los países occidentales desarrollados, que nos llamamos así, pues que nuestra economía ya no había dejado de ser primaria y entonces era secundaria y servicios, etc. Pues resulta que hay una ofensiva tremenda, y la vemos en España, de primarización de la economía en base a esta, a esta minería enloquecida y también y también la agricultura intensiva, eso también es primarización, eso también es agotar el recurso, porque no todo se puede reproducir, sobre todo el suelo fértil, con la, en la fertilidad del, del, del recurso suelo, en el caso de la agricultura intensiva. Bueno, la actividad minera, los costes, los recursos son declinantes, naturalmente. La gracia de la explotación es que cada vez va a haber menos, sobre un cálculo inicial. Eso se llama la tasa, es una tasa de descuento o un tipo de descuento que, que va a depender de la, de la, de la codicia que, que apliquemos que la empresa aplique en su plan de, de labores o de, o de explotación pero generalmente será una intensidad alta para acabar pronto con los recursos, es decir, que la aniquilación venga lo más pronto posible es una economía enloquecida, como digo y de saqueo los costes de extracción los costes ambientales para que salgan lo, las cuentas, desde luego los costes ambientales tienen que ser mínimos y esa es la el objetivo de todas estas empresas y ese es el daño fundamental que se produce en la minería o en el extractivismo del tercer mundo, por ejemplo, en América Latina los costes sociales y el impacto global bueno, pasa a la 3 eh, al, al final, a la 5 un resumen político sobre el, el extractivismo ya, eh, ya digo que es un modelo de explotación económica sorprendente porque es un neo-extractivismo y un neodesarrollismo. ya os he dicho que cuando yo he escrito esto lo he hecho pensando en Guatemala y en la economía de extracción que es lo que allí eh, predomina porque no hay industria de ningún tipo no, tampoco hay refinería, no hay, tampoco ferrocarriles todo es, es economía primaria y todo va afuera todo se exporta, incluso el petróleo ya crudo no hay refinería, se exporta para que lo quemen en Estados Unidos y, y, y, los, y los cultivos de moda de última hora, como son la palma africana, o la soja, por supuesto, eh, que también la palma africana, es una palma enana, en fin, con, uno, con unos dátiles especiales, con mucho, con mucho aceite, pues eso va a Estados Unidos para que lo quemen, para que lo quemen sus, sus carros, ¿no? Eh, un, eh, lo que no deja de ser un alimento eh, de modo que esa es la gracia que tienen estos países que se dejan explotar los bananeros estamos hablando de un país muy bananero ¿eh? bueno, los indígenas protestan de la deforestación protestan de que desaparece una, una, un recurso fundamental de ellos, como es la caza, como es la pesca protestan de las aguas, pero protestan ahora lo, lo explicaré con más gracia pues porque su cultura no encaja de ninguna manera pasa, sigue la siguiente, la bibliografía, que esto es para mis alumnos que tienen que leer. Y, y añado aquí un... un, un es, eh, sí, bueno, eh, esta, he juntado dos, dos eh, presentaciones, pero aquí voy a aludir solamente a un par de ellas. La idea de los sagrados, realmente cuando nos movemos en mundos culturales que no son el nuestro, aprendemos muchísimo, sí, nos tomamos interés. Y si prestamos atención a esas otras culturas que no son inferiores, ni son peores, ni tienen menos categoría que la nuestra. Entonces, una de las cosas interesantes que nos llaman la atención, porque realmente algo en nuestro foro interno y en nuestra, y en nuestra eh, memoria familiar e histórica queda, es la idea de lo sagrado, la idea de que hay cosas que son sagradas, y que hay cosas que no se deben de tocar, es el, el, el, el culto, digamos, o la o la cultura del tabú hay cosas que no se deben de tocar la cultura occidental no respeta nada se ha construido sobre sobre una, un impulso destructivo, generalizado y entonces no respeta nada Así, todo lo contrario, considera que todo lo que se puede hacer hay que hacer bueno, pues cuando uno se encuentra con estas culturas uno ve que sí hay que dejar cosas sin hacer y sin tocar y pasa a la, a la cuatro y... Y hay que tener más respeto pues a la naturaleza, a la madre tierra, a los animalitos, como dicen ellos, a los pajaritos y a... Bueno, entonces saludo a las relaciones indígenas. Al decir indígena me estoy refiriendo a nosotros, nosotros hacemos el papel de indígena, por supuesto. O sea, sobre todo cuando vienen estas empresas y vienen e invitan a comer al alcalde y al presidente de la Confederación hidrográfica, entonces nos hablan de nosotros como si fuéramos indígenas vamos, con perdón de los indígenas no es ninguna tontería ser indígena pero en fin, los que, los, los que reciben las hostias digamos, los que como son indígenas y no tienen el sentido del desarrollo y no se estimula con, la, con crecer más y con y con tener más ingresos pues son indígenas, entonces son, son indolentes una vez un tipo, un alumno mío me dijo que le dirigiera la tesis y digo, ¿y cuál es el tema? Eh, dime, a ver si y me dice, pues yo es que yo quiero estudiar la indolencia del indígena y me entraba una gana de darle un pescozón y o sea la indolencia de la indígena y tú quieres que yo te dirija eso pero tú, claro, era un, un colono era un español de segunda generación pero bueno, con la filosofía del colono ¿no? así que relaciones indígenas con el entorno esto es lo que sí nos interesa los la vida social está dentro del ecosistema natural y hay una continuidad funcional y permanente con la biosfera con todos los elementos de la biosfera y las alteraciones que haya que hacer pues tienen que ser leves y, y, e, e, e ineludible... ¿Cuántas veces hay un ataque en una carretera a Guatemala porque se oponen los indígenas que corten una ceiba, un árbol que es sagrado y se arma la de Dios? Y entonces finalmente, dependiendo de, del jaleo que se arme, pues se salva el arbolito. Eh, su tecnología es de bajo impacto, que es como debiera de ser la nuestra también, que no lo es. El mundo de las cosas está vivo. Incluso lo abiótico, incluso las piedras también están vivas. Cuando ellos eh, comentan, el, el, por ejemplo, el agua, y dicen, pero vamos a ver, ¿cómo que el agua es un mineral? Eh, H2O. O sea que entonces es, pertenece a lo abiótico. El agua no, no tiene vida. Y claro, se descojonan de risa y yo, ¿eso? Eso no puede ser, ¿no? no entendéis que no es que sea H2O. Bueno, yo es que he aprendido mucho, o sea que realmente.. El mundo de las cosas está vivo, los humanos no son superiores a otros seres. Bueno, eso es un palo para los occidentalistas, por cierto, que estoy preparando mi crítica de, la, de los valores occidentales a tenor del problema de Ucrania y estoy, claro, echando mano de, la, de estas diferencias culturales tan drásticas y tan irreconciliables, desgraciadamente, ¿no? La, la cultura europea eurocéntrica y etnocéntrica y las otras. Pero claro, el eurocentrismo nuestro excluye a todos los demás, considera inferior a todos los demás y por lo tanto objeto de dominación y de, y de, y de sumisión. Y claro, así nos, así nos va. Utilizan materiales biodegradables, eh, pues eh, fibras naturales y estas cosas, y, y sobre todo utilizan los espacios de utilización habitual. Eh, esto lo expliqué yo en, en Shela, decimos lo de allá, Shella que es el nombre indígena de Ques Santenango, en una institución de los indígenas achíes que se llama Shipisá, Shipisá que es el lugar de, de consejo, algo así como la asamblea y tal y cual. Bueno, así que, y finalmente el 6A, el último, que es ante el extractivismo minero, unas ideas generales, pero deducidas de ese mundo cultural del que tanto tenemos que aprender los aspectos cosmogónicos eh, tal como ellos ven la realidad. La naturaleza no es un recurso, sino que es un ser. ¿Vale? Alfonso, no me habéis tirado. Sino un ser. La tierra ni se abre ni se hiere. Lo mineral no es inanimado. Y en cuanto a los aspectos económico materiales, los indígenas rechazan las tareas destructivas por sistema menosprecian las ventajas del trabajo asalariado claro, claro y sus civilizaciones no han conocido nunca la pobreza sin embargo ahora se los eh, recluye en la miseria Guatemala en concreto tiene después de Haití es el país más pobre de América Latina y, y la desnutrición infantil pues es también pues con, con Haití eh, y ahora voy a aludir, puesto que soy el presidente del, del Consejo y, y tengo que tener algún privilegio, y por pues, si luego no da tiempo a hacerlo, voy a hacer un esquema también muy rápido de cómo veo yo este asunto de la mina y de la estrategia, y de la lucha y del plan, o de la filosofía del combate, del combate. Eh, este acto eh, quiere ser una advertencia inicial a quien quiera oírlo y quien quiera enterarse. No queremos la mina y estamos dispuestos a que no haya mina. Vamos a ir difundiendo, esto es un acto muy inicial, ni siquiera sabemos el, el, el proyecto de la mina, el, la, el plan de labores, no sabemos nada, ni los aditivos, ni los reactivos, claro, no sabemos. Por lo tanto, es, una, es un acto de advertencia, de difusión de los peligros a, a, los, que hay que, a, a, a los que hay que dedicar más tiempo y más, y más sesiones, de los peligros y los perjuicios que van a ser físico-químicos, van a ser también ecológicos, van a ser éticos y van a ser económicos incluso y sociales. Hemos venido a criticar el proyecto económico-empresarial, porque realmente, como decía antes, es un saqueo de recursos que pertenecen a la colectividad y que, y que tienen un carácter de estra estratégico y que un buen día pueden ser verdaderamente necesarios, pero para el uso y el bien común, no para unos canadienses o unos pillos de, de, de manecitas de, de Cegin SL. Y, y queremos que esto sea una advertencia y una... Y una el inicio de una presión constante a lo político institucional. Eso de que se junten el alcalde y el presidente de la confederación y el presidente de la confederación diga sí, sí, tenemos tenemos los permisos van a estar en seis meses, de aquí a fin de año esto está en marcha. Tenemos con, eh, conexión directa con la empresa para que según surjan los conflictos lo vayamos resolviendo. El otro día lo decía, y ha quedado en un, el presidente de la confederación, el amigo Urrea, y ha quedado en un vídeo porque eh, se trata de eh, conseguir la inviabilidad definitiva del proyecto. Estas cosas se hacen con trabajo, se hacen con resistencia, con ánimo de resistencia, y se hacen con inteligencia, porque realmente el enemigo siempre es más poderoso, tiene más recursos y va a marcarse, a marcar éxitos indudables, sobre todo en la primera fase. Pero hay que actuar con mucho trabajo, aguantando con tenacidad y con inteligencia. Con unión, con solidaridad, esta reunión maravillosa porque nunca habíamos conseguido tanta gente. Claro, cuando hay un problema concreto, pues eh, siempre hay más interés y hay, y, hay, y, vibran, y vibran los corazones. ¿no? Eh, se trata de, de la unión, de la solidaridad, de los afectos, de los afectos que son revolucionarios y de poner en marcha lo mejor de nosotros mismos. Esto es un tema bastante común, bastante colectivo, no nos afecta directamente a ninguna finca ni a ningún chalet de por ahí, por lo tanto, estamos en condiciones de llevar adelante una operación de, de reivindicación y de rechazo de un proyecto pues, bastante, bastante honorable. Si hacemos esto, con el espíritu que me llega y las vibraciones que me llegan ahora mismo, os aseguro de que seremos invencibles. Nada más. Bueno, pues, eh, bueno, decir en, en primer lugar que agradecer, por supuesto, la, la presencia de, de tanta gente que no, que no esperábamos. Eh, y que, por supuesto, que esté aquí Pedro Luengo, que esté María Marín, tanto desde el ecologismo como desde la política... Eh, ...apoyándonos y que nos parece bastante bastante importante. Eh, y todos, por supuesto, todos. Efectivamente. Y bueno, pues eh, hemos estado esta tarde eh, haciendo una, una visita a la zona, a la, a la mina de Gilico, a la mina María... y ...y siempre, bueno, yo ya he ido dos o tres veces... ...pero creo que todos los que hemos estado allí... ...nos hemos sorprendido bastante... ...nos ha encantado el lugar... ...y creo que ese encanto no nos va a durar mucho... ...pues si, si no remediamos esto... ...bien, eh, desde el Consejo para la Defensa del Noroeste... Eh, ...queríamos comentar pues una... ...una línea básica de... ...de cuál es nuestra, nuestro frente... ...lo, lo que defendemos... Eh, que incluye pues, pues todos los valores de, del noroeste eh, empezamos con la defensa de, lo, de los recursos sobre todo hídricos eh, la defensa de, de nuestra isla nuestras fuentes tradicionales pues seriamente amenazadas por las grandes transformaciones de secano a regadío y, y ahora pues hemos tenido que, que enfangarnos con, con un terreno que, que nos era menos... ...menos conocido... ...pero no por ello menos, menos importante de defender... ¿no? ...y por eso pues decimos aquí... esto a la mina en Cejín... ...y hablar sobre todo un poco de los impactos... ...en el entorno, en el entorno del río Quípar... ...y del acuífero del Bajo Quípar... ...y sobre todo... ...algo que venimos repitiendo... ...constantemente... ...que es que no queremos que nos sobreexploten... ...y además no queremos que nos contaminen... ...porque son las dos, las dos cuestiones... ...nos sobreexplotan... Eh, ...y nos contaminan... ...ya sea con los cultivos intensivos... ...con el porcino intensivo... ...ya sea con el extractivismo salvaje... ...al que van a someter a, a este pueblo de Cejín... ...con estas con estas minas... Eh, ...bueno, por lo que decimos aquí... ...que el avance de la agricultura y la ganadería intensiva... Eh, provocan, pues descenso... ...han provocado, vienen provocando... ...sobre todo desde los años 90 para acá... Descenso acusados en los caudales de las fuentes tradicionales de la isla... Eh, ...que regaban nuestros nuestro paisajes, nuestros cultivos tradicionales... ...y contaminaban nuestros acuíferos, nuestros ríos y nuestras fuentes. Eh, aquí hay una imagen de, de un reciente, de hace un par de años... ...de una zona de, de la encarnación con maquinaria pesada... Pues ...haciendo grandes movimientos de tierra en zonas que, que han sido de secano tradicional secano puro y duro convirtiéndolo a, a regadío eh, otra imagen ya más pegada al, a la pedanía de la encarnación eh, tra una transformación ahí de una loma también de secano, muy pegada a, a las casas al pueblo eh, transformándola en plan salvaje y la verdad que, que os puedo contar esto es una imagen de lo que es la la cañada de las Mudemas, eh, todo lo que es la, la cañada Tarragoya y cañada de las Mudemas, bueno, no sé si hay algunos que no seáis de la zona que, que no, la, no lo conozcáis mucho, pero eh, esa zona está protegida por el plan general como no urbanizable agrícola ambiental. ¿Por qué? Porque esto era eh, todo el valle del río Quipar en su curso alto y eh, solamente debería de permitirse pues, el uso agrícola tradicional, no intensivo, y se ha convertido pues en uso intensivo puro y duro, ...como estáis viendo ahí... ...esa es otra imagen de la misma zona... Eh, ...y deciros que este tipo de cultivos intensivos... ...pues hacen hasta dos, tres, cuatro ciclos cosechas... ...una encima de otra... ...y que al final pues eh, los tratamientos intensivos... ...de, de fertilizantes y plaguicidas... Terminan en, ...terminan en el acuífero como ahora vamos a ver... Eh, ...otro fenómeno que se ha agudizado en Caravaca... ...es la, el porcino intensivo... Eh, las macroranjas, sé cómo se llamen, que en 10 años se han duplicado, se han duplicado el número de cabezas de porcino en Caravaca eh, y siguen sigue seguimos teniendo una presión bastante importante del porcino intensivo en Caravaca esta es una, una nave que está en la falda de, de la serrata la serrata es zona de especial protección de las aves pues en la misma falda de la serrata está esta granja eh, vámonos ahora a, la, a los afectados a los damnificados eh, bueno, podríamos haber puesto un reportaje de muchas fuentes y manantiales de Caravaca pero bueno, por no extender esto nos hemos centrado en el río en el río Kipar. en el río Kipar eh, este verano, a finales de este verano eh, ya hemos detectado eh, niveles de nitratos por encima de los 100 miligramos litros eh, más del doble de lo permitido, bueno, diría más del doble, no más del triple porque la última, el último real decreto de nitratos ...ha bajado de 50 a 37,5... El, ...el nivel de... ...que no se debe de sobrepasar... ...con lo cual estaríamos ya triplicando... ...el nivel máximo de, de contaminación... ...estamos ahí en un lugar... ...pues bastante emblemático... Eh, ...se ve la cueva de Rimoro... ...un lugar histórico... ...dentro del complejo arqueológico de la encarnación... Eh, ...uno de los más importantes... ...no de España de Europa... ...está al lado la cueva negra... ...y por aquí discurre el, el río Kipar, ...pues a, absolutamente contaminado... Lo, lo, ...lo decimos ya con datos... Bueno, ahí echamos una foto ahí para ilustrar, porque efectivamente estábamos hablando de, de agua contaminada, de algo, no solamente ya que tiene un, un nivel importante de nitratos, como detectamos este, este verano pasado, y no solamente nosotros, sino el propio seguimiento que viene haciendo la, la Confederación, pero que además encargamos un estudio a, a la Universidad de Murcia, al Departamento de, de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, e hicieron un muestreo de, de fauna acuática, de invertebrados, y vieron que era bastante pobre, que estaba bastante afectado y que se podía eh, calificar ya ecológicamente bastante malo el, el estado del río Quipar. Se sorprendieron bastante eh, los que vinieron allí porque pensaron que incluso podían haber eh, vertido directos porque eh, eso ya sobrepasaba lo, lo, lo esperable. O sea, el río Quipar está ya al borde de ser una, una cloaca, como com comúnmente se dice. Bien, eh, datos de la propia Confederación de Contaminación y Sobreexplotación de Acuíferos en la Cuenca del Segura. Eh, concretamente, eh, del plan del 2015 a 2021, del plan hidrológico 2015-2021, eh, ya situaba eh, todos los que veis ahí en rojo: son todos los acuíferos eh, o masas de agua subterránea de la Cuenca del Segura que eh, no van a alcanzar el buen estado, ya sea eh, cuantitativo o cualitativo, es decir, sobreexplotado y contaminado. Eh, fijaos que la mayor parte pues, están en, en rojo. Por supuesto, eh, toda la zona del campo de Cartagena, hacia bueno, pues, Yecla, Jumilla, etcétera, la zona de Albacete y, por supuesto, al noroeste. En el noroeste ahí está señalado ese eh, círculo que coge eh, bullas bajo quipar y la, la masa de agua subterránea de Caravaca. Bueno, pues eh, ¿por qué nos situamos aquí? Bueno, eh, deciros que eh, se están, bueno, todos los incumplimientos ha habido y por haber de la Directiva Marco de Agua y de la Ley de Agua, pues porque no hay más apartados que incumplir, pero que eh, la Confederación Hidrográfica de Segura no ha garantizado eh, como, como debía que en 2015 estuvieran todas las masas de agua subterráneas o todas las masas de agua en buen estado, tanto cualitativo como cuantitativo. Eh, los aplazamientos máximos eran hasta 2027 que preveía la, la ley de agua por transposiciones de la directiva marco. ni estaban sanos en 2015 sino que han ido empeorando eh, cada vez ha habido eh, más masa de agua afectada y eh, ni siquiera van a llegar a 2027 eh, y la justificación que da la Confederación de Biografía de Segura es la única que el único resquicio que le deja la directiva marco de agua es que puedan haber aplazamientos más allá de 2027 de los objetivos medioambientales eh, sola, solamente por causas sobrevenidas o imprevistas. Y entonces, concretamente, la masa de agua de Bajo Kipar, que es la que nos vamos a centrar ahora, que es una de las más contaminadas de la cuenca es Segura, la aplaza a 2039 el cumplimiento de los objetivos medioambientales, es decir, que llegaría... ...como mucho en 2039 va a estar sana... ...es decir, no contaminada y no sobreexplotada... ...es decir, esto nos parece un auténtico insulto... ...esto es una... vamos... ...esto es absolutamente lamentable... Y, ...y lo triste de todo esto es que la propia Unión Europea... ...aunque ha dado algunas advertencias a, a la cuenca de Segura concretamente... ...bueno, a España concretamente... ...pero a la Confederación Geográfica de Segura... ...por los incumplimientos tanto en la directiva de nitratos... ...como en la que estamos hablando... Pero no, que sepamos, no hay ningún expediente eh, sancionador, en firme, a, al Gobierno de España, ni por supuesto a la Confederación Geográfica de Segura, por estos gravísimos incumplimientos. Y no digamos ya del entorno de la Laguna Salada del Mar Menor, vamos, que sepamos. Entonces, si ni siquiera las autoridades europeas eh, son el garante, pues digamos que vamos a preguntarnos eh, quién nos va a salvar del auténtico desastre que nos van a provar, provocar aquí con la dichosa reapertura de, la, de las minas de, de Gilico. Bueno, vamos a las minas de gilico. Bueno, aquí más o menos en, en verde. Eh, no sé por qué lo han sombrado en verde, que no es el color suyo, pero está sacado de, de ordenación territorial de los recursos minerales de la región de Murcia, eh, aprobado inicialmente el año pasado. No nos enteramos de ello, pero en fin, ojalá hubiéramos estado un poco encima de este asunto. Pero eh, en cualquier caso, eh, la zona potencialmente explotable de mineral de hierro de cejín, ...esa... ...yo diría que casi, casi la tercera parte... ...del término municipal de Cejín... ...el término municipal de Cejín sigue toda esta línea así... Eh, ...línea que va un poco con cruces, así todo esto... ...todo esto es el término municipal y cierra por aquí... ...pues lo verde... ...pues yo diría que es casi, casi la... ...casi la tercera parte... ...si nos fijáramos desde la... ...de la Autovía Caravaca-Murcia... ¿eh? ...esta es la zona potencialmente explotada... ...que se puede extraer mineral... De hierro, eh, una de las más importantes de España, según dicen, y posiblemente de Europa. Eh, las concesiones, vamos a las concesiones. A ver, bueno, eh, por hacer una… Eh, esto lo, lo he superpuesto con el topográfico, eh, para que nos hagamos un poco una idea. Mira, aquí tenemos la Sierra de la, de la Puerta, que es una de las más… Eh, bueno, de las que más impacto ha sufrido por la actividad del, del mármol, la, la actividad extractiva del mármol. No vamos a entrar en ello porque sabemos que es una actividad tradicional de aquí, pero, pero bueno, ahí sufre una zona de la main eh, transformada eh, por la actividad de extractiva del mármol. Al lado tenemos el, vertedero de, el macro vertedero de Valentín, que hemos estado ahí enfrente esta, esta mañana, per, perdón, esta tarde, eh, que está creando también un notable impacto ahí. Y eh, por otro lado tenemos el vertedero del Escobar, que estaría por aquí, ¿vale? Eh, ...aquí estaría Cejín, ¿vale? aquí está Caravaca, Buya, eh, Moratalle... ...por aquí está Calasparra... ...es decir, que prácticamente está en lo que es en el corazón de, del noroeste. Es una zona, pues como veis, de, digamos de la autovía hacia Calasparra... ...pues sería más de la mitad... ...es decir, la zona explotable sería más de la mitad de, de la, del término de, de Cejín. Eh, por aquí discurre el, el río Quipar... ...por aquí más o menos, y la mina de gelico con la que hemos estado esta tarde es, es esta, queda como en un, en un extremo. Eh, no ten, bueno, sabemos que son 61 concesiones eh, sobre una superficie aproximada de, de unas mil hectáreas. Eh, hemos pedido acceso a toda la documentación, no nos han facilitado nada todavía, tanto al Ayuntamiento como a las consejerías con competencia y a la propia Confederación... Y no sabemos dónde se ubican exactamente esas 61 concesiones, pero suponemos que están distribuidas por toda esta zona verde, por todo ese territorio. Y ese territorio, insisto, es eh, casi la tercera parte de Cejín y más de la mitad de lo que habría de, la, de, de donde está toda la actividad de Cejín, que es de la, de la autovía hacia la parte de Calasparra, Caravaca y, y Buya. Eh, a ver Vamos a mirar, eh, esta es una foto de... ...de la mina de, de Gilico... ...la mina María de Gilico... ...pero, eh, aunque es la más conocida... Eh, ...la más impactante... ...y la que más te llama la atención... ...cuando llegas allí... ...es solamente una mínima parte... ...de lo que pretenden explotar... ...¿por qué os digo que es una mínima parte?... ...porque el tiempo... ...durante 20 años aproximadamente... ...que estuvo en manos de Altos Hornos de Vizcaya... Eh, ...se estima que trajeron... ...aproximadamente unos 4 millones de toneladas... ...de esta zona... Y, eh, y esta nueva empresa canadiense pretende obtener a, aproximadamente 30 millones de toneladas con lo cual eh, no obtuvo ni el 15% de lo que se pretende obtener ahora bueno, eh, tenemos aquí algunas imágenes de cómo era antes de, de que esa se llenara por, por un desbordamiento de río Kipar y otra imagen de la zona bien lo que hemos dicho, 61 concesiones en 1.000 hectáreas aproximadamente, pero 1.000 hectáreas no continuas, sino distribuidas por toda esa zona verde que habéis visto. 30 millones de toneladas prevén extraer, a la razón de un millón de toneladas al año, calculamos que con una riqueza, como ellos dicen, de un 60%, generarían 400.000 toneladas de estrellas por año. 400.000 toneladas de estrellas por año, equivalente a 10.000 camiones de gran tonelaje por año, multiplica por 30… Bueno, diríamos que casi la tercera parte de Cejín terminaría como un auténtico paisaje lunar contaminado, como veis ahí arriba. Eh, eso iría extendiéndose pues, por toda esa mancha verde que habéis visto. Eh, bueno, lo que hemos comentado antes, eh, hay un vertedero muy cerca de, de Cejín, eh, con residuos de los más contaminantes... ...los vecinos se han movilizado, han protestado... ...y hay una orden judicial de cierre... ...y el ayuntamiento... Eh, ...no hace absolutamente nada... ...por clausurar ese vertedero... ...que sigue ahí... Eh, ...y luego también el otro... Es de, ...bueno esta es otra imagen aquí... ...y el otro... ...hubo también protestas con el macrovertedero de, de Valentín... ...al principio parece que se sumaron... ...incluso los propios ayuntamientos... ...de Cicinca Las Parras, ...con sus políticos a la cabeza... ...pero después aquello se olvidó... ...se olvidó totalmente... Bueno, pues eh, digamos que el extractivismo, o por ir terminando, convierte al noreste, o está convirtiendo al noroeste en el nuevo campo de Cartagena. Esto es lo que, lo que queremos finalmente decir y finalmente denunciar. Eh, tenemos, que, tenemos que movilizarnos, tenemos que unirnos, eh, tenemos que movilizar a la comarca, sabemos que es muy complicado eh, tenemos que exigir la máxima transparencia a todas las administraciones, denunciar absoluta falta de transparencia, eh, que nos hayamos tenido que enterar pues, por alguna nota de prensa de todo esto, eh, que pese a la, la entrevista que se le ha pedido al alcalde de Cejín, eh, que no, no, no se ha dignado a contestarnos para nada, hace ya por lo menos un mes, no, eso nos parece impresentable aparte de que sea impresentable que no haya cerrado ese vertedero ilegal. Eh, y bueno, pues vamos a abrir el, el debate. Bueno, perdón, quedamos, quedamos, queda todavía otra. Queda todavía otra interviniente. Bueno, pues Lucía. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye bien, no? Sí. Bueno, me toca la, la guinda del pastel, creo, y la verdad es que es inconcebible venir esta tarde aquí y no hablar de, de minería y salud. Me parece que, que es una parte muy determinante, en, sobre todo en la región en la que nos encontramos, y por lo que no sé si habéis escuchado bien a José Matías, ya ha ya hablado un poquito de datos... Deberíamos de estar hiperalarmados con los datos que, que él mismo está obteniendo y que ahora mismo está demostrando en Francia. O sea, se ha tenido que ir a Francia para para demostrar lo que pasa aquí. Es un poco es un poco triste esa situación, vale. José Matías, no sé si lo habéis notado, pero estaba en Francia, ¿vale? No estaba aquí porque está en Francia. Entonces, bueno, porque es importante... Bueno, como ha dicho antes Juan y yo soy enfermera y pertenezco a la plataforma de Afectados por la Explotación Minera de las zonas de Peña, Zafra, Balonga y Kivas, que para el que no lo sepa, pues estamos en Avanilla y Fortuna. El noreste también está... Nos lo, tienen, nos, lo quieren, nos lo están tocando y nos lo quieren seguir tocando. ¿vale? Y bueno, en la imagen que he decidido poner como portada, no sé si hay alguien de Cartagena por aquí y lo reconoce... Vale, es una, bastante significativo, es una, una de las zonas con los residuos que tienen por allí, bueno, a, a modo de protesta, utilizaron las zapatillas de los niños y pusieron cruces con los datos de, de metales pesados que había. Pero vaya, poco se le dio bombo a esto, ¿no? Eh, ya, ha dado, ya ha dado José Matías algunos datos, pero bueno, por, como no se oía bien voy a aprovechar... Eh, para empezar hablando de la Organización Mundial de la Salud ¿no? que parece bueno, pues nada, una organización que nos debería interesar lo que, lo que nos cuenta ¿no? y ya de, ya de por sí ellos consideran que, que la minería es una de las peores actividades que atenta contra la salud humana, ahí lo dejan luego está el dato de los mineros de, de Asturias hay más de 25.000 mineros, estos sí que eran mineros de, de mina con una invalidez permanente, vamos a ver, esta gente no ha vuelto a trabajar, <risa> más de 25.000, ¿vale? Con una invalidez permanente. No sé si sabéis la diferencia entre invalidez total, invalidez permanente, incapacidad total, bueno, pues ellos no han vuelto a trabajar. ¿Por qué? Por silicosis, ¿vale? Por una de las enfermedades profesionales que, que podían contraer. Podían contraer otras, pero bueno, en el carbón, pues... Les toca, ...les toca un poco la silicosis, ¿vale? Y bueno, luego aquí traía datos de, de lo que ya estaba diciendo Matías... ...que bueno, se pidió un cierre cautelar del cole de, de allí, del Llano... Eh, ...había exposición tanto en el aire como en el suelo a metales pesados... ...luego los niños que, que se encuentran en el cole de educación especial... ...tenían plomo en sangre... ...en estudios que han hecho desde la Resaca y desde Madrid... Eh, ...también se sigue hablando de plomo... Y asusta un poco que digan que, bueno, que se ha concluido que, que el, 20, el tanto por ciento de niños con necesidades especiales es de un 20 en esa zona cuando lo normal a nivel de la región es de un 4. ¡Ostras! Hay una diferencia de un 16%. ¿Qué pasa? ¿Que son de otra, de otra especie? Ahí pasa algo, ¿no? Y bueno, y por supuesto, el, la palabra clave, cáncer, vuelve a aparecer. Y es que, aunque sea una palabra que diga, es que somos unos exagerados, pues es que está. Y justo la tasa, el compañero que hubiese venido en mi lugar hubiese hablado de ella, Juan Ortuño, la tasa de cáncer en esa zona es mucho mayor que en toda la comunidad. ¿También es casualidad esto? Vamos a ver, obviamente no. Entonces, ¿por qué la minería supone un problema para la salud pública? A ver, de la actividad minera, como ya han ido diciendo mis compañeros, se, se, ...se obtiene una contaminación del agua, del suelo, del aire... ...los residuos mineros que se generan también son problemáticos... ...hay un, pacto, un, un impacto, por supuesto, medioambiental y socioeconómico... ...o es que todos los estudios y todo lo que se le está haciendo... ...a los vecinos de la Sierra Minera de Cartagena es gratuito... ...no, o sea, es que esto luego es peor el, el resultado que, que, lo que, se ha ido, que lo que ha ido pasando... ...y lo que se ha podido prevenir y ya lo bueno, pues lo, que, lo que sucede es que ya no solo los residuos los que generan el problema también el material mismo que se explota y el material que se utiliza para obtener ese mineral que es lo que se parece ser que va, que va a suceder aquí entonces con el material que se explota al fin y al cabo se supone que desde vigilancia de la salud se hacen controles, se hacen mediciones y todo va a estar bien todo va a estar bien, todos los niveles van a dar bien, todos los trabajadores van a tener, porque luego hay lonas que tapan ciertos medidores, todo va a estar bien, ¿vale? Igual lo preocupante, o en lo que los datos van a irse un poco, va a ser en, en los residuos que se generen, ¿vale? Y en lo que le llegue a la población, ¿vale? Porque eso difícilmente va a ser, bueno, se va a poder alterar. Entonces, vamos a hablar de la afección que puedan tener los trabajadores en sí, ya sea por la inhalación de las partículas que genera esa actividad, por el contacto directo con los metales pesados, ergonomía... Luego también, pues claro, los vecinos que estéis por aquí por la zona, mmm, sois los que sufriréis la afección no laboral. También por el contacto de esas partículas, es decir, no hay que estar dentro de una misma mina para estar afectado por lo que se genera ahí, en el aire. ¿vale? Ahora veremos la, la volatilidad de, de estas partículas. Por supuesto se va a trasladar a la descendencia, o sea, esto ya es la, rizar el rizo, pero se va a trasladar a la descendencia y, y, bueno, y por el contacto que pueda haber con las aguas contaminadas, como ya hemos estado viendo que los acuíferos, ya veremos a ver qué pasa con ellos. Entonces, uno de los problemas que, que va a generar bueno, esta mina y, y todas en general son problemas por vía respiratoria. Aquí os he puesto algunas eh, enfermedades asociadas al, al árbol respiratorio y de aquí cuatro están consideradas directamente eh, como enfermedades profesionales en los trabajadores de la mina, no en los que luego se dedican a la, al trabajo del hierro, no, no, los que trabajan extrayendo el hierro, talcosis, siderosis, ¿Qué tienen todas estas en común, ¿Vale? porque no tenemos por qué saber los síntomas de todos pues que van a tener una insuficiencia respiratoria, que, va, que son de aparición tardía, es decir, yo no estoy un día en la mina y al día siguiente tengo una EPOC. ¿vale? Eh, va, va a aparecer cuando aparezca, va a ser tarde y obviamente va a ser irreversible. ¿vale? Va a dejar secuelas, por supuesto, eh, imagino que todos eh, o conocemos a alguien con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o sabemos de su existencia. Eh, progresan, es decir, yo no, lo, no, no no, tengo esta enfermedad hoy, mañana ha desaparecido no, mañana va a ser peor por supuesto disminuye la calidad de vida o sea, ir con un respirador mmm, diariamente eh, bueno, pues no es lo mismo que ir sin él ¿y esto por qué? pues esto pasa bueno, veis ahí, esto es una foto de mi zona vale, esto es una explotación que se dedica a triturar el mármol no sé si sabéis cómo funcionan ¿Vale? El, mar, el mármol le, le llega aquí y lo trituran. Pues esto que veis aquí, esto, esto es casa de mi abuela. ¿vale? Se supone que la distancia ahí está súper cumplida. Y se supone que eso que emiten es la, el 50% de lo que podrían emitir. Con lo cual no nos podemos quejar. Quiero decir con esto, que con la documentación todo va a estar correcto. Aquí los que tenéis que luchar sois vosotros. Porque desde toda la administración os van a decir que lo que se está haciendo, una vez ha sido aprobado, va a ser así. Entonces, aquí tenemos unas micropartículas que son volátiles, que ha hablado algo José Matías de, de ellas, las famosas PM2.5, PM10, cada una de un tamaño diferente, y esto, ¿qué pasa? Que esto nos llega y se queda en el árbol respiratorio forever and ever. Ya no sale. Cuanto más pequeñitas sean, más hacia abajo se, se introducen, ¿Vale? Y por supuesto, ya os digo, en un día o dos no va a pasar nada, pero con el tiempo pues puede aparecer alguna de estas insuficiencias respiratorias. Eh, no me quería centrar mucho en la silicosis. Bueno, a nosotros nos llaman los locos de la silicosis porque no paramos de decir que en algún momento padeceremos silicosis. Y yo aquí pensaba que no iba a estar directamente relacionada hasta que hoy he podido leer un documento que habla sobre el impacto ambiental y se les ha llamado la atención porque iban a utilizar bentonita. vale digo, que es la bentonita? Obviamente no se ve bien, pero yo creo que todos sabemos eh, qué significa ese símbolo. Ese símbolo es la simbología de cancerígeno. ¿vale? Pero la bentonita efectivamente es un silicato de aluminio que contiene sílice cristalina. Con lo cual, bienvenidos también a la locura de la silicosis, porque va a ser uno de los riesgos que tengáis aquí. ¿vale? Eh, aquí os traía un ejemplo de uno de los trabajadores del carbón. Este es de la parte de Virginia, no es de aquí. Y es curioso lo que dice porque dice... Recuerden, lo que tienen en la cara se puede lavar, pero lo que tienen en los pulmones no. Así que tengan cuidado y cuídense. Abajo, la foto, ¿vale? A la izquierda es un pulmón sano, con una radiografía de un pulmón sano. La derecha ya es una silicosis intermedia, y la, o sea, la del centro es una silicosis intermedia y la derecha, pues, silicosis complicada. Yo no sé si os recuerda esto a las famosas fotos del tabaco. ¿No? los pulmones negros, pues voilà, con, con las, la, las micropartículas pulverulentas también pasa esto. Entonces, eh, además de los problemas por vía respiratoria que, que, puede, que puede ocasionar el material que se vaya a explotar, el polvo y demás, ¿hablamos de metales pesados? Pues por supuesto, hay que hablar de, de metales pesados también en una mina como la que probablemente tengáis aquí, esperemos que no, pero... Pero bueno, eh, si hay alguien de Cartagena que creo que habéis dicho que sí, esto lo llamáis la sangre roja, ¿no? Si no me equivoco. Pues no es que el color sea así porque es bonito o como si fuese el lago rosa de Senegal, no, no, esto es que ese color no es natural, ¿vale? Y esto es producto de los residuos que tienen ahí, ¿cuánto tiempo después? ¿20 años? Todo lo que lleváis conviviendo con esto y... Bueno, pues los metales pesados, obviamente, todos no son perjudiciales. Hay algunos que necesitamos para, para, para nuestro organismo, lo necesita. Obviamente, pues el plomo nos sonará como más perjudicial, el cadmio, el arsénico. Eh, ¿Por qué son perjudiciales para nuestra salud? Pues porque, a ver, son no se degradan. O sea, en el momento en el que están pululando por nuestro alrededor ahí se quedan, o sea, no hay manera de, de destruirlos se van a quedar con nosotros encima se bioacumulan ¿qué significa esto? no sé si podéis ver aquí que el grande se está comiendo al pequeño al intermedio y el intermedio se está comiendo al pequeño pues si el pequeñito ha entrado en contacto con alguno de esos metales pesados, le va a llegar al grande y con esto quiero decir que si yo me como ese p de espada, me va a llegar a mí ¿vale? no sé si entendéis el concepto de bioacumulación así y biomagnificación, pues como también lo indica la palabra, se magnifican, o sea que de, en la cadena trófica, conforme van subiendo, me va a llegar a mí un metal pesado mucho peor que el que se ha comido el pobre bacalao, ¿vale? Eh, obviamente se pueden filtrar acuíferos, con esas aguas pueden llegar a los campos de cultivo, se volatilizan también como las partículas que habíamos visto de sílice o de cualquier otro material, y aunque sea una exposición a bajo nivel, si es prolongada durante mucho tiempo, o sea, nosotros por ejemplo allí llevamos 20 años conviviendo con esa nube de polvo. Entonces, algo que se prolonga en el tiempo, aunque sea a bajo nivel, también, es, o sea, también nos va a afectar. Pues estos, en el caso de los metales pesados, se acumulan en los huesos, tienden a acumularse en los huesos. De hecho, cuando se, cuando se diagnostican es muy característica la, la radiografía de los huesos. ¿Qué efectos tienen en el ser humano? Pues podríamos poner como muchísimos más, ¿vale? Pero a mí me asusta otra vez el tema cáncer, sobre todo está asociado a cáncer gástrico, depende del metal pesado que se detecte. Eh, problemas durante el embarazo y en la etapa reproductiva, yo creo que a este país con la tasa de natalidad que tenemos ahora mismo, una, problemas en el embarazo y, y abortos, pues no nos vendría muy bien, pero bueno, están eh, por evidencia científica ya asociados a problemas durante el embarazo, con, con disminución de la calidad del esperma, problemas de infertilidad, ahora lo veremos, y sobre todo problemas en los niños, ¿por qué? Porque al final los niños con el gateo, con la frecuencia respiratoria son más eh, sensibles a, a que los metales pesados lleguen a ellos. Y también decir, como destacar, son disruptores endocrinos, ¿vale? Eso quiere decir que nos modifican las hormonas, ¿Vale? nuestro sistema hormonal lo van a modificar y ahora vemos, veremos algunos de los ejemplos eh, respecto a los metales pesados vale, Pues hay, hay varios que son perjudiciales pero bueno, los que así por destacar alguno el plomo por ejemplo eh, asociado a abortos, asociado a, a cáncer a menor calidad de esperma en el caso del cadmio se puede asociar a una disfunción inmunológica que es ahora con la pandemia que hemos tenido lo que menos nos faltaba era un sistema inmune debilitado, pues contacto con metales pesados también está asociado a que nuestro sistema inmune se debilite. Y en el caso del arsénico, pues nada, como veis, vuelve a salir el tema abortos, bajo peso al nacer. Como podéis ver, son síntomas muy, no comunes, sino que pueden haber tantos que dirías, no hay nada concreto, pero bueno, sí que hay una relación. Abortos salen casi todos. Eh, eh, disfunción inmunológica, problemas respiratorios, problemas cardiológicos, problemas en la piel. Eh, en cuanto al tema de los disruptores endocrinos que decía, eh, por traer alguna evidencia científica, porque no penséis que yo esto me lo sacado de la chistera y ya está. Hay que hay algunos estudios, pues bueno, como podéis ver, infertilidad asociada a plomo y a, y a mercurio, disminución del número de gestaciones, más tiempo en conseguir el embarazo. Eh, la endometriosis que tanto nos preocupa por, señoras, las reglas dolorosas, también está asociada a presencia de cambio en el organismo, los miomas, por los que pues justo tengo hoy una compañera que está siendo intervenida de miomas, también están asociadas a lo, asociados a los metales pesados, la mortalidad gestacional, por supuesto el aborto con el plomo, vuelve a salir, y la guinda del pastel, pues el cáncer de mama dentro de todos los factores de riesgo pues también se ha comprobado que el contacto con los metales pesados está asociado al aumento de, de, de padecer de, bueno, el aumento del riesgo de, de padecer cáncer de mama y bueno pues un, un poquito un esquema, un esquema resumen para sintetizar lo que, lo que acabamos de ver y que bueno, pues obviamente la minería supone un problema para la salud pública no solo para la salud pública pero era lo que me la parte que me tocaba a mí ya sea por las partículas, ya sea por los metales pesados, eh, creando insuficiencias respiratorias, contaminando suelos, y agua y aire, y bueno, pues además de insuficiencias respiratorias y cáncer, problemas neurotóxicos, problemas reproductivos, físicos, cardiológicos y dérmicos. Y bueno, pues creo que es momento de empezar a pensar en nuestra salud, ya no solo en la nuestra, en la nuestra y en la de los que están por venir. Nada, muchas gracias.